¿Tú consideras que hay una edad eh, propia en la que uno debe leer más que en otras etapas o en qué edad crees tú que es cuando más se fomenta la lectura cuando más se fomenta y cuando más se practica, porque es distinto ok, a ver, bueno yo puedo platicar mi experiencia, también otra cosa mi madre tuvo esta decisión uh -huh. de ponerme a leer desde niño, que yo creo que seis años aproximadamente, yo creo que así recuerdo el día que le dijo, ya me enseñaron las vocales, ya me enseñaron hacia y a... Mejorita, sí. ¿Y una a la. Y vez. siéntate, siéntate, son diez minutos diarios. Eso, eso era, eso era el reto, ¿no? Diez minutos diarios. Y yo yo sí me desesperaba, o sea, yo sí decía, no, es que tengo una madre, <risa> tengo una madre injusta, tengo una madre. Um, castigadora, que, que... A Mi mamá me ponía a leer, no sé si a ti también, mi mamá era súper estricta también, o sea, yo okay. me equivocaba, o sea, en primero de primaria, cuando apenas se están enseñando a leer y a escribir, yo me equivocaba y me arrancaba la hoja y me hacía empezar de nuevo, Otra y a mí vez. me ponía a contar las palabras, entonces tenía que ser mi lectora cada vez más rápida, entonces a mí me ponía a contar cuántas, cuánto leía en un minuto, entonces entre más palabras iba leyendo, pues... ...iba avanzando, ¿no? Mi mamá también fue muy estricta ...y se lo agradezco, se lo agradezco Entonces ahora. quizá podemos decir que... quizás se fomenta más la lectura en la infancia, ¿no? Que quizá es eh, un primer ah, okay. pasito que se da. Primero, pues te voy a comentar algo que decía José Martí... Eh, ...referente a Cuba. Él llegaba a decir, bueno... ...si las madres... Se, se, ...o sea, ¿cómo podemos fomentar la educación a través de las madres? Porque son las madres las que están en contacto con los, con los niños. Si las madres... Este, ...crean esto en sus hijos... Pues toda la nación va a tener como una mejoría En torno a... Y bueno, Cuba es un país muy lector O sea, uh -huh. Cuba queda claro que sí funciona Y la gente sabe de poesías Bueno, sabe de música, sabe de artes Bueno, sabe de todo creo y, porque y tiene, uno de los, tiene uno de los mejores sistemas educativos claro. Ahora otra cosa también uh -huh. Los libros Siempre son muy caros O probablemente para nosotros Tengamos la posibilidad de pagar un libro Tal vez de 130 pesos dices, ah, lo pago, pero ¿cuánta gente vive al día? No va a gastar en eso, entonces no les queda más que leer los libros de texto, y a veces pues también se entiende, ¿no? Son libros de texto que también como la educación nos la han enseñado, pues tienden a ser, tienden a ser tediosos, aburridos. aburridos entonces, ¿qué necesitamos, bueno, fomentar desde estas estructuras educativas? Pues el, el, el, la lectura, ¿no? Tú, por ejemplo, en tu caso tuviste una persona muy cercana que te ayudó a fortalecer ese gusto por la lectura. Sí. Pero cómo lo pudiéramos hacer en la gente, en los niños que no tienen cerca a una persona, para empezar que le dedique tiempo, ahorita los tiempos, eh, los papás ambos trabajan, entonces, ahora sumámosle lo de la pandemia actualmente, es muy complicado tú qué pudieras sugerir a los padres que hicieran okay. con sus hijos. Una resolución práctica, así de, bueno este Ok, por ejemplo, los libros Vamos a ¿no? El, el precio de los libros si sí estoy de acuerdo, si sí estoy de acuerdo en que Bueno, ahorita comentaba, 100 pesos, ¿no? Pero bueno, también hay libros de 200, de 300 Ajá, De sí 400 es. pesos O Más de mil pesos, sí, claro, ¿no? Sí, claro está eh, más especializados, pero Sí, y hay, hay precios más excesivos Sí Entonces, bueno, sí, hay, desde ahí hay como cierta barrera, ¿no? Sí en Que dices, bueno, pues, que me compró? Me voy de fiesta Bueno, también México es fiesta, o sea, México Sí, es, hay muchos factores que intervienen, ¿no? Bueno, está esta parte. Luego también así, un familiar que se dedique y que le dé un tiempo. Yo creo, creo que sí es un regalo, yo honestamente creo que sí. Porque parte de ser un, parte de ser un niño significa tener imaginación. Tener una, una infancia imaginativa. Creo que es así como de las cosas más preciosas que, que, que puedes tener, ¿no? Y que una persona se acerque y te platique una historia llena de cosas imaginativas... No manches, te está dando algo como muy valioso, te está introduciendo a, a creer en, en mundos enormes, ¿no? sí. Te está creer. como incitando a que, como lo, como lo comentabas tú, ¿no? A ti alguien, bueno, llegó y te regaló que hizo un libro y empezaste con una historia y después quisiste saber más. Claro, claro, o sea, te, te, te regala la posibilidad de saber que este mundo no siempre fue como ahorita está constituido, que hubo otras situaciones y puede haber otras situaciones todavía para que este mundo. O sea, eh, hablo desde el hecho de, de cómo estamos ahora trabajando, cómo funciona ahora el mundo y cómo funcionó antes. Y bueno, me cuesta un poco de trabajo, pero algo imaginativo, que te regalen, que te regalen la posibilidad de imaginar, eso es muy valioso.